Señor, dos millones me dejaste, aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito siervo bueno y fiel, puesto que he sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor, entre tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se le acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado,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 Quien percibe un Dios terrible, y peligroso, que nos amenaza, cree más en el Dios de los fariseos que en el Padre del que nos habló Jesús. La parábola plantea el tema de la fidelidad y de la vigilancia y advierte contra la posibilidad de infidelidad a una misión recibida. Se trata de una vigilancia activa y responsable. En la parábola nos presenta dos actitudes de los criados. Uno es apostar por lo que su señor le ha confiado, hace fructificar los bienes encomendados, reduplican sus talentos y reciben del señor la aprobación sobre lo actuado y el calificativo de empleado fiel y cumplidor, su fidelidad en lo poco. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo,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 y además se le concede la participación en la fiesta del Señor. Por el contrario, el empleado que entierra su moneda lo hace por temor a ser castigado, tuvo miedo. El miedo es el polo opuesto de la fe. Su fidelidad se llama egoísmo, falta de sentido de responsabilidad, pereza. Los discípulos de Jesús tienen que hacer fructificar los bienes del reino durante el tiempo que se les concede. Este es para Mateo el tiempo de la iglesia, el que no hace fructificar los dones recibidos, aunque sea bajo el pretexto de colocarlo en un lugar seguro, termina por perderlo. De igual manera la comunidad eclesial debe estar alerta y vigilante, para no caer en la comodidad y la rutina. Los talentos son los dones y carismas que nos ha dado el Señor. Construimos el reino solo cuando trabajamos nuestros dones y talentos. El siervo que entierra su talento por miedo a perderlo, se entierra a sí mismo. Expresa la desconfianza que siente de su Señor. Muchos esperan sentados a que todo el mundo cambie. Todo ser humano es irreemplazable a los ojos de Dios. Hay que esperar la venida del Señor, la venida de Jesús. Pero no cruzados de brazos. A Dios le agrada la gente activa, con inventiva, creadora. Desarrollar la propia inteligencia, mejorar la salud, estimular el crecimiento o progreso Tarea que Dios nos ha confiado Cada ser humano construye su propio juicio El juicio ya ha empezado, es hoy La iglesia se atreve a poner en juego la herencia recibida de Jesucristo La tendría perdida ya de antemano Con el servicio del, del Señor tus bienes